A mí me preocupa que... Ah, el... ah, vale. ah Sí, el, car... sí, el no, cartel. No, sí. El cartel, no, vale, sí. Sí, no, Además es eso, que dices... Ahora, hostia. A mí me preocupa que había hecho el pavo este para que habría tantos moteros. O sea, <risa> <risa> sí, sí, sí, sí, sí. Vamos a hablar, para el que no lo sepa, de vale. alguno de los títulos que más nos gustan del pack que incluye la mini... Eh, la, no sé cómo llamarle ya. La, la mini Inés ¿no? Classic. Nets, Nets, classic. <risa> Eh, viene con una colección de 30 juegos y, bueno, teníamos que elegir uno y comentar un poquito, eh, quizá el que más nos guste o más nos marcó en ese momento, ¿no?, en aquella época. Pues, Susa, no sé si quieres empezar tú. Hoy no va a haber preguntas. Hoy no va a haber preguntas, ¿eh? Ahora Las preguntas se las hemos hecho a Javi. Me las he cumplido todas. ¿Sí, Susa? ¿Quieres empezar tú? Sí. Pues Venga. Va. Coméntanos. Pues... Bueno, no sé si me habéis escuchado antes, digo que como iba a ser muy evidente que hablara de Zelda, porque ya hablé y ya sabéis que tengo un <risa> problema serio con Zelda, pues he decidido cambiar y hablar de, de Doble Dragón, porque creo que... que ninguno hablaría ahí, me <risa> parece a mí. En, bueno, Doble Dragón es un beat -em -up que quise en el anterior podcast, el Final Fight, Uh -huh. eh, básicamente trata de ir por la calle pegando hostia. tienes que vengar a tu novia que se la han cargado los malotes y la verdad es que la razón por la que me gusta este juego es un poco absurda pero <risa> <risa> eh... <risa> recuerdo cuando era añaja como digo yo que había una cula que las malas lenguas decían que era muy mala pero a mí me encantaba que era de doble dragón <risa> entonces ah, bueno y no el motivo, pero me gustaba muy mucho esa película. Era la típica película que me ponía cada semana. Y entonces, pues me encantaba poder jugar. Y los veía de otra manera porque reproducía a los actores de la película en el juego, aunque obviamente no se parecen en nada. <risa> ¿Por qué más el de días, ahí... <risa> Ah, el, el resulta que el control del dragon de es, es muy es, exclusivo. Para, para pegar para la izquierda es este Y para pegar para la derecha es el otro ¿Qué me estás contando? Y para saltar son los dos botones ¿Verdad? ¿Verdad, <risa> Esto sí, sí. explica por qué estaba yo haciendo el mongolo El, el tema <risa> del gameplay Bueno, bien. ya sabéis que yo no bien. lo pude jugar en, en Esto mes, lo pasaba en el primero Pues todos estos no. los he jugado en emulador sí. Entonces los controles de los mandos No, no los conozco <risa> Yo tenía el primero de MSX uh -huh. Bueno, es un juego que salió... Primero creo que salió para, para recreativas Claro, sí, uh -huh. siempre salió primero. Del, del, del 88 y luego pues ya salieron para un montón Para Amiga, para Amstrad, para, para Comodoro, Spectrum O sea, salió un poco para todos Hasta en Game Boy Entonces, sí. Sí. Sí. Igual que Final Fight no tiene mucho donde rascar No... No tiene más historia, no tiene más complicación, simplemente vas avanzando y, y vas golpeando. Aquí todavía son de, de gráficos muy sencillos, digamos, pero en aquel entonces, pues, tenía su qué. Pero engancha mucho, ¿eh? Yo lo he estado jugando sí. ahora que tengo la mano mini y engancha. Es imposible de pasar incluso con el salvado en cualquier momento. Hay unas pantallas que son de, sal, de salto. ¡Salud! <ríe> Que, Uy, el que, salto ya pasaba de siempre. Que, que para mí son imposibles las, las de salto. Encima tienes que saltar, no es, no es un Mario, no tiene movimiento del Mario? Mario. Tienes que saltar apretando los dos botones y no he logrado pasar todavía. Pero bueno, ahí está. Bueno, yo de estos creo que no me he pasado ninguno. Bueno, okay. el Final Fight, pero porque podías, en el emulador podías guardar... Eh... Uh -huh de forma independiente al juego, digamos. Entonces lo guardabas y continuabas a ir a partida, pero si no, esto es, es que era imposible. Era para empezar, echabas un rato, siempre siempre llegabas a la misma parte, O en sea, <risa> un momento que te lo sabías de memoria, pero era, ah, tengo un yo voy a jugar. Y bueno, la verdad, es que este juego me gusta, no por el juego en sí, sino porque me gustaba mucho la película, y justo como os he hablado antes del tema de, de pasar de pelis a juegos, juegos a pelis y tal, pues... Pues quedaba bien y no, no hay mucho más que decir ah bueno, sí eh, ahora que lo veo aquí este era un poco distinto en el sentido de, por ejemplo era recto, lo que era la pantalla era siempre en horizontal y este iba subiendo niveles, sí, sí. entonces sí. también estaba curioso sí. que igualmente son todos los fondos iguales pero bueno <risa> me parecía, el tema de subir escaleras era esto también Sí. Y ya está, no tengo mucho más que decir Hay una cosa, voy a irnos bueno, del primero No del segundo, que me llamó mucho la atención Que me di cuenta hace relativamente poco Que cuando tú empiezas el juego Empiezas desde el garaje de... Como todo, Como el, todo, si todo surge en el garaje, se el garaje <risa> hay, hay un coche allí Por eso y... no tengo garaje Este me acaba de explotar, alma, ah, no, vuelve eh, Empiezas en un garaje En los, uno o los dos players Y hay un coche allí rojo Sí. Y hace poco descubrí que ese coche Es el coche del Road Avenger Ese juego de, de Mega CD que salió Con el wow. lanzamiento con el Mega CD sí, Es sí. el coche del Road Avenger Entonces algo que me rayó mucho es como ¿Cómo puede ser esto? Si claro, yo en mi memoria, en mi cabeza El... Doble Dragon es más viejo que el Rodavenger, Avenger, Rodavenger Avenger es Mega CD, o sea, ¿Sí? mucho después sí. Pues resultaba que no, resulta que Rodavenger Avenger es un, ju un juego de vídeo tipo Exacto. Como, como, como Dragon Slayer, Dragon Slayer. Sí. Que ya en Japón salió a mitad de los 80, ya estaba en vídeo y ya estaba Lo que Exacto. nosotros nos llegó era un juego que tenía 10 años Claro, es que nos era, llegó a Mega CD, fíjate. sí, sí Y entonces el mismo, el mismo creador de Rodavenger Avenger es el creador del, del Doble Dragon Sí, sí. Y flipé y dije, ostras, el... y cuando vi la foto del coche, yo dije, sí, sí, es el coche, es el Roda Wanker. Sí, sí. ah, uniendo así los, los juegos de una manera un poco... ¿Os estás fijando que Javier es capaz de hablar y jugar a la misma vez? Cosa que no logramos hacer nosotros. No, no, no. <risa> yo, yo pierdo, pierdo vocabulario, ¿eh? pierdo todo. <risa> es, es level up, level up. Sí. Bueno, Susan, ¿tenías alguna cosilla más del de del lado? Yo, yo estoy enganchado pues con el lado Pues solo recomendaros que veáis la peli y ya está <risa> <risa> más. Pero ¿cómo puedes decir Dale. eso? Pues, pues, la pues, la pues, caso, ¿no estás recomendando pues, la peli? Y... Sí, sí, sí Bueno, no sé si era por los chicos, no, no sé, yo no me acuerdo ya Yo, yo la vi, yo la vi y, y, y me encabroné como con Mortal Kombat y Street Fighter Es un, es un peli de Mortal, Mortal Kombat me tenía un pase, mucho, eh. ¿vale? la, Ay, no. la, la primera estaba, La primera de Mortal Kombat estaba medio pasable pero. Han vejecido mal, ¿no? pero yo, yo creo no. que la peli de Double Dragon es un peliculón solamente superada por Super Mario, o sea... Hostia, pues sí, vale, vale. Super Mario también me gustó, ¿vale? No, Super Mario mola. Quizá, claro, Susa es la más joven de todos nosotros. Entonces, quizá desde una perspectiva mmm, de un menos años, pues se veían las cosas diferentes, ¿no? Que nosotros ya éramos los viejecetes. Sí, bueno, yo, yo creo que a lo claro. mejor es, es, es el hecho de. Como ella ha dicho, ¿no? Ella vio primero la película y luego vio el juego, al juego ¿no? O algo así. ¿Viste primero la película, Susa? Sí, sí, ha dicho eso. Ay, Dios, no se me corta, no se estoy escuchando. Se corta, se, se corta, corta un poquillo. Díselo tú, Kiki, que te escucha mejor. No, que que, que diga yo que lo habéis preguntado vosotros de si había visto antes la película o el sí. O sí, juego. Sí, sí. En, en el caso de Doble Dragon vi primero la película. Vale. Entonces, eh, a raíz de la película, pues descubrí que era un videojuego Ah, bien, el <ríe> eh, de... Super Mario, obviamente, había jugado no. eh, Saludos a a... Super Mario había jugado, a... Saludos a Kotaku Nos, nos pregunta por tweets Que... Bueno, no nos creo... pregunta Más bien nos dice que Javi sería Dark, bueno Para Dark, hacer Gameplays Sí, es bueno para hacer gameplay. ¿Creéis? ¿Por qué? Porque soy capaz de hablar y jugar al mismo Exacto. tiempo <risa> y además jugar bien. Sí, sí, sí. deberías de plantearte y hacer no, un canal ahí. No lo descarto, no lo descarto. Esto me está fascinando. Lo señalo porque además No do... cosa <risa> curiosa que por tal compás sí que jugué antes de ver la película uh -huh. me gustaba mucho. Bueno, Susa ya tiene micro nuevo, pero le tenemos que buscar un router nuevo. <risa> por ética se nos cae mucho por la conexión wifi. ¡Claro, helicóptero! Le, le tengo, la tengo casi obligada a usar el ordenador y, y no, no coge mucha cobertura. Quizá no deberíamos conectar con ella con, con su móvil, que ya se puede poner donde quiera. Uh -huh. Susa, ¿estás ahí? Se nos ha caído. Es mentira, no coge el helicóptero, se es Está, sí. <risa> sí, bueno, ya, si... Si sí, eso, yo como me voy enseguida... Mejor. comento... Mejor, sí, sí. Eso Es Mejor me voy enseguida a sonar bien. No, no, ay, perdona. Ya, no. No, hostia, así no, me mejor pírate ya. Hostia, perdona. No, no eh, bueno, yo oh, quizás... Yo ya hice ya mi monólogo sobre Castlevania. El 2... ¡Toma! Mira, mira qué ojo, mira qué ojo. <ríe> ha pillado el primero ahora. Lo que pasa yo me iba al 2. Yo soy un raro, me gusta el 2. Pero me ha llamado mucho, un... no, no, no voy a hablar tanto de, de lo mismo, pero me ha llamado mucha atención el Star Tropic. Eh, me, pasó el... Lo, me pasó lo, mismo. ¿Cómo? ¿Sí? Con la selección ¿Cómo? esta, con la selección que ha hecho, ¿cómo ha caído ahí el Star Tropic? Bueno, es un juegazo, ¿no? Es un juegazo, pero. Jugazo, pero... Eso, eso, eso es un juego muy bueno. Pero en las, quiniel, pero, pero en las quinielas pero Es las ¿sabes? ¿Cómo lo, sí. lo habría dejado dentro de los del catálogo? Te tampoco con mi cabeza, ¿verdad? Habiendo, habiendo, <ríe> otra, habiendo otros juegos que a lo mejor se han quedado fuera. O sea, bueno, también te cuenta que estamos hablando de la NES, o sea, la net tiene 400 juegos totalmente incluibles. Es que no sé, de todas maneras siempre yo, yo espero que se pueda aumentar el el número de juegos y, y que no, pues eso que me ha llamado me llamó la atención ese juego, un juego tipo Celda. Es que no sé, se me está desmembrando el cerebro Viendo el Castlevania hablando de pues mira, mira este señor Que puede hacerlo todo ver, iba aquí, digo, Venga, si sí, no, tomo. No, pues iba a comentar que el Castlevania 1 me encanta, ¿sabes? estar excluido Comenta, no, que mientras no se lo sabes, pasa ¿sí? Comenta, comenta No, digo, se corta, ¿Se corta? Habla, habla, habla No, que, me, eh, que a mí me llamó mucho la atención El tema del Star Tropic así un juego así, en plan, tipo celda que no llega, no llega a la altura, pero que, que la verdad cumple en algunos aspectos, está bastante bien entretenido. Y, y bien, yo recuerdo al chico con el bate de béisbol ahí pasándose la fase, hablando, porque la historia comentaba de que tú recibías el aviso de tu tío, que estaba en el trópico, y te ibas a visitarlo y no estaba, el típico comienzo de este tipo de juegos. Y, y eso, ibas hablando con la gente, te vas metiendo por mazmorre, vas consiguiendo cosas... Y, y la verdad es que estaba bastante bien desarrollado el juego, ¿no? Es un top, pero, pero cumplía. Cumplía con la base, cumplía. Tengo la duda de cómo han hecho, porque en el, en el, en el, en el cartucho de la, de la NES, en el manual te venía la, la carta del tío con la que tenías que pasar por un punto. En la Mini no sé cómo lo han hecho. Pero a lo mejor viene dentro de los papeles de la consola. No, porque cuando, cuando abrimos la consola no, no venía, solo venía unas instrucciones de de la consola y ya está. No sí, el, el juego peca de pases, de, pase, de, de momentos en los que necesitas cosas para ir, bueno, sí, con muchos de normal pero eso eh, necesitaba, había un momento en el que necesitaba, en el manual del juego, te venía una carta de tu tío uh -huh. que te daba acceso y, y no sé cómo lo habrán dicho, la verdad, sinceramente. Estaba bien, tú llevas a tu protagonista con el bate de béisbol cargándose gente y vas entrando a las mazmorras para... para estaba muy bien hecho en el sentido de que también tenía unos diálogos graciosos. Creo recordar, estaba en castellano, ¿verdad? Ni idea. Ni idea. La NES estaba en castellano, aquí en España creo que llegó. Que a mí me sorprendió. Estaba eso y ese y el, y el Marian Mancio. Que a mí me, me hacía un mundo. Y digo, Dios, qué maravilla. O sea, el, el, hostia, no, no no he recordado. El Marian Mansion salió para Nintendo. Sí, está en la NES. Sí, sí hostia, además, no. en castellano solo lo visto el de NES no sé si es qué atrapado, lo puedes coger que está ahí arriba, en Marian Mansion. <ríe> sí, sí, está, en Marian Mansion tenés aquí en España, estaba en eh, Castilla, a la a ver. Qué guay. Y a este, si no me he colado, creo que también le he pasado lo mismo. Sí, sí, en Marian Mansion, bueno, yo lo jugué en, en MS2, pero, sí. pero me encantaba, me encantaba. De hecho, yo creo que fue mi juego favorito durante muchísimo tiempo. Claro, a mí, a mí me encantaba la enfermera. Gracias. <risa> <Que> estaba loca. <risa> y todo el tiempo huyendo de ella por toda la casa. No sé cuánto valdrá ya esto, pero. Con versión <risa> pal. Por todas más geniales, y con caja. Sí, sí, sí. Me lo compré Uf. en el Prica. <risa> en el. Tengo, en tengo, el curiosamente tengo yo uno que compré en. Ah, este mano, que no lo voy a hacer publicidad. El cartucho solo, y cuando lo comprobé tenía otro juego dentro. O sea, muy simpático, Ola. me salió que la jugada. Qué dolor. Bueno, Kike, coméntanos algo de Castlevania del 2 que es el mío. ¿Te ponemos el 2 bueno, poco... No, bueno, ponerlo. pensaba que voy a salir de a ver, poco, uno, ¿eh? Perdona. Poco más puedo yo comentar que ya he comentado. Es un juego que le tengo yo un cariño especial. Está por ahí, ¿no? Espera. Ahí está. Espérate, que justo le he dado uh, frecuencia. No sé si sabéis que la MI se puede ordenar, por fecha de lanzamiento, es como me gusta tenerlo a mí. Búscalo por la, e, búscalo por la S, a lo mejor. Por orden alfabético y ya, ya está. ¡Bom! Ahí. Simon Quest. Pues nada, un RPG muy simple, eh, aprovechando la temática del vampiro y de Drácula, y... Bueno, ¿qué más puedo yo decir que yo no haya dicho? No es ningún, precisamente ningún maravilla de juego. No, no, no venía Pero en castellano, que... ¿eh? No venía en castellano. Y, y tiene unas transiciones ¿Quién? del día a la noche fantásticas. Sí, sí. Sí. Sí. ¿Pero cuál dices tú que no venía en castellano? ¿El Castlevania 2 No, no, no, no por supuesto que no. Yo hablaba del Star Tropic. Eh, nada, pues eso, un juego mitad RPG, mitad Castlevania toda la vida, que ya, ya he dicho mucho sobre él. Simple, para mí tenía, pues eso, su, su cambio ligeramente pesado de noche a día. Las músicas me seguían maravillando. Fueron la base de, de entre el uno y este de toda la saga con las múltiples versiones. Sí. Y bien, fue un, para mí un punto diferente, claro, fue un cambio muy gordo comparado al 1, fue un intento muy reseñable de, de meter un punto RPG a, a esto, que a mí me gustó, a mí sinceramente, no puedo hablar mucho más de él, corto, porque era corto el juego, difícil. era complicado, ni mucho menos, difícil no lo no era, no era nada. difícil era un punto simpático que tenía... Cuando te quedabas, no sabías qué tenías que hacer Y le dabas vueltas de punta a punta más mapeado Y seguías así, te podías tirar por lo que quisieras El, tor hasta que el intuías... tornado ¿Sí Exacto, hasta, tornado. Tornado, <risas> hasta que intuías el momento tornado Pero bien, para mí Un, un juego con un cariño especial Tenéis ¿Hago una cosita sobre Castlevania o Castlevania 2. La música, me sigue flipando. Sí, sí, sí La sí. música es increíble. Sí, sí. Tanto la música como el juego, la ambientación, siempre me ha encantado. Y bastante. el diseño de los monstruos, súper... Sí. No sé, era... Sí, sí, sí. Muy bizarro, ese... pero a la vez... Un... Fascinante, era fascinante. Sí, a mí en noche día, en las ciudades con los monstruos por la noche, luego volver el día con las personas, hablar con ellos, que te dijeran cosas, que te pudieran mentir, o sea, algunos te decían cosas que tú podías buscar en la cita y otros te mandaban, vete allá, que vas a otro, va. y luego era mentira, cabrón. Como la vida real. En aquella época era decir, Dios, esto es como la vida. Sí, sí, qué genial. Jaime, salieron, creo que ya lo hemos comentado, ¿no? ¿Alguna versión para MSX? Si sí, salió unos meses, Hombre, la Castlevania salió unos meses después, salió para Famicom. Salió para Famicom, si cree hay gente que piensa que el primer Castlevania fue para MSX, o sea, Vampire Killer. Ah. Fue para MSX. No, la primera versión fue para Famicom unos meses antes, de diferencia, nada más. Pero. Hola, el agua. Pero creo que la la versión de Famicom es la reducida de la de MSX, al fin y al cabo. Eh, a ver, yo de Famicom no tengo ni idea. Bueno, en la NES. Sé que sé que es que soy se, se cortado, perdonad si no ah, siguen la conversación, perdona. pero pero sé que salió primero de Famicom y unos meses después, cuatro o cinco meses, no sé exactamente, con muy poca distancia, pues salió de MSX sin el scroll, sin bueno, pero bueno, es una versión realmente también maravillosa, ¿no? De hecho es imprescindible dentro del catálogo de MSX 2 Sí. Sí, sí, sí, sí, te Ah, ya, vale, vale. ¿Quién quiere comentar el siguiente juego? Javi, quieres hacerlo tú, ¿no? Por si tuvieras que marcharte también. ¿Quieres que coja alguno? Reseteame, sí. Reseteame el intento. Estás aquí afanao, ¿eh? <risa> que hay, yo y fanado ¿eh? Lo dejo un par de veces, pero se queda el mando ahí solo. Así, no, pues. Si me lo ponéis así, pues yo lo cojo. El, hay, hay dos sagas, una es Castlevania y la, y la otra es Metroid, que yo pillé más mayor, porque como decía, soy ceguero y mi primera consola de Nintendo fue una Game Boy Advance Fue una, fue una Game Boy Advance, mi primera consola de Nintendo, no quiere decir que no hubiera jugado en casa de amigos Pero mi propiedad fue una Game Boy Advance Sí, como yo Que fue como ya, ya diciendo, mmm, tengo compré comprarme ya Nintendo porque Sega ya me la ha colado bastante sí. y, y, y descubrí, por ejemplo, el, en el caso de Metroid, descubrí el, el Metroid Fusion que aquello fue una locura para mí fue el primer juego tipo Metroid que, que jugué entero y, y, y aluciné por cómo estaba estructurado como te dejaba cierta libertad que al final tienes una dirección pero podías, te daba juego a pesar de ser un, un, un plataformas juego a la investigación al tener un elemento, ahora que tengo este elemento puedo volver a ese escenario que estaba antes sí, sí. y ahora puedo escalar por ahí o romper esa puerta que antes no, no podía y me enamoré de la saga me enamoré sí. de la saga y me lo tuve que jugar todo Sí, sí, sí. Lo tuvo que jugar todo el partido. por suerte, este lo lanzaron para. Para Game Boy Advance también, que sacó una, una serie de. El de, cero, ¿no? El Metro y cero. El cero era, pero era este como revisitado. Revisitado, o algo así. pero este lo sacaron también en un, en un pack de De juegos de NES para.. Para. Para Game Boy Advance. Ah, Son no. clásicos de, de NES. Y luego estaba como secreto también en el. En el primer. Sí, en, Metroid, en el Prime, ¿no? En el Prime. En el Prime era desbloqueable. Verdad, me he acordado ahora. Otro, otro juego fue una locura. Sí. Acostumbrado a los shooters de siempre, jugar al Prime, al Prime fue como, ostras, chicos. Porque qué no habéis hecho más? era una maravilla. Sí. Sí, bueno, sacaron tres. Uh -huh. eh, Darkotaku nos pregunta, chicos, es favorito? Y de los modernos, ¿alguno que os haya gustado o en especial? ¿Tanto por jugabilidad, una sonora, o historia? Para mí… Mercury's Team. ¿El primero? Eh, yo yo el para… Primero, el primero de Mercury's Team. De, ah, pero de, de los nuevos. De los nuevos. Bueno, un, un, <risa> el favorito en general… Para, para mí el para mí favorito es el 4 de Super Nintendo. Ah. Que, es sí, una es revisión, que... que es una revisión de, vamos, del, del primero. la enésima. Eh, bueno, sí. <risa> <risa> Pobre Simon… Sí, sí, hijo no, mío, tiene que revivir lo mismo uno y otra. Vez. ¿Y para vosotros, favorito? Yo es que el, el único realmente que fue el de Game Boy. Y pff, para mí es el favorito, a pesar de que es puro y ¿Cuál? sencillo, con cuatro pantallas. ¿Los Adventure? ¿El primero o el segundo? El uno, el uno. El el uno, uno. Hace dos semanas me pillé el segundo eh, para Game Boy. No lo había pillado. No ah. Muy bien. ¿Y de, ¿Y de los nuevos? Bien sea por banda sonora, jugabilidad o. Mm. Yo juego un poco al primero. Y. Mm. Sí, a ver, lo que pasa es que es, es como, es un buen juego, pero, pero no, no, no me cuesta considerarlo un Castlevania, es, es un ah. buen, es un buen hacker en Slash, con algo de de, de, de, de, exploración, pero. Ah, pues yo lo vi muy diferente. A mí me gustó mucho, la verdad. Sí, no, o sea, primero. No, no, no es que, no es que no me gustara, pero, pero no sé, no, no. La sensación que tuve, claro, tampoco me lo he pasado, así que. Y tampoco he jugado. Ah. tampoco lo he reventado como para poder decir. no sé, lo que jugué fue un poco como. sí, vale, genial, joder, vaya pasote, pero. No a mí sé. sí me gustó porque lo, lo, nosotros lo tratamos como, como un viaje que va desarrollando el protagonista y, con, y tú vas notando cómo él va cambiando y transformándose en otra cosa, por dentro y por fuera. Y la verdad que a mí a nosotros nos gustó mucho. Ah, pues eso es. Claro, no, no, no jugué tanto como para. Como para ver esto. Sí, y va notando como la persona la personalidad suya, él mismo va oscureciéndose, se va complicando y. A bueno, mí, bueno. yo lo vi desde ese punto de vista. Bueno, ya, ya, ya, pues ya me lo volveré a. Bueno, ya me lo pasaré. <ríe> para, para. <ríe> Pentacoso de Twitch. También, sí. pues bueno, es. Eh, le encanta Castelvania, nos comenta, es que son uno de los juegos que más horas le ha, le ha quitado. Y nos comenta aquí que 20, 20 pilas y 13 horas de vuelo. Supongo que será es que, claro, algún vicio que se habrá pegado en algún viaje. Seguro que nada eso la <risa> no lo hacía. <risa> y Darkotaku también... Darkotaku nos comenta de que también es una de sus sagas más fetis, ¿no? Mm -hmm. Ostras, tío. Sí. Va Pero está hablando de Castlevania Adventure de la, de la Game Boy. ¿sí? Sí. Sí, sí. Y Un ejemplo creo. así de fluidez y personaje animado. Sí, o, o, de, o de gran jugabilidad de Castlevania de la Wii. Mm. ¿El cuál es, no? El, la de, la lucha? De, de, combate, el ¿sí? de lucha. Sí, el de lucha. Sí. El de, el de lucha. lucha tiene algo fantástico que es de las mejores bandas sonoras en conjunto que tiene porque tiene una, unas adaptaciones de los temas antiguos a, a rock con guitarra y tal que sí. a mí me flipa. Y, <risa> pero solo por la banda sonora porque el juego es horrible. Curiosamente, ¿Ya? los diseños de personajes están hechos por el, por, por el pavo de Death Note. Hostia. Pues, ah, no sabía. <risa> ¿No es verdad que se parecen? Sí, no sí no, no, no, no era casual. Con los ojos pintados, como que, siempre. Que, que es una arpega, porque luego el juego era un truñaco, horrible, pero... No, no, horrendo. Pero la banda sonora era chula, los diseños eran chulos, bueno, los diseños eran especiales, y... Aquello no sé. Yo, me hasta, me ese, hasta ese juego, lo único, no, nada más que haya visto en, en los juegos así, intentando hacer del mundo abierto, el tema de la niebla, para no que no se vea el cómic. Ese juego es completamente borroso. Yo me estaba jugando, intentando pegar leche y estaba frotándome el ojo diciendo: Si soy yo, no puede ser. O sea, fue horrendo. Sí, sí. Chicos, no. voy a decir que, que tengo que irme. Muy bien. Eh, ¿y ¿Qué es? Pues Siento nada. tener que decir eso y, no pasa nada. y me lo paso bien, como siempre. Un placer, igualmente. Un placer encantado y quiero ver si repetimos pronto. Claro sí. que sí. está Enrique? Chicos, hasta pronto, pronto? Me chao, me me me me me me me Y bueno, ¿quién quiere elegir el siguiente juego? No, yo iba a coger el Metroid, pero se me han adelantado <risa> ah, Pues <risa> échate el Ninja Gaiden, que así facilito y asequible Hostia, <risa> la puta. bueno mira, sí, <risa> sí, puestos... A ver, yo con este juego lo que flipé con el Ninja Gaiden Que es, aparte de que es... O sea... Sí, <risa> que vuela Sí, mira, con este sí que no va a haber diferencia tanto si estoy hablando como si no estoy hablando, ¿Me vas porque a morir igual? me van a matar mucho O sea, se va a borrar la partida, a la NES y, O sea, es, es increíble, es un juego que además, dices, como ya el juego, de por sí, oh, era chungo Claro, ya ha sido eso <risa> Nos comentan por Twitch que se nos escucha bien, debe ser algún problema que tenemos con Skype, investigaremos Y el problema con Skype es Skype Es que sí. <risa> es Skype, <risa> es Skype. gracias por avisar pues, eh, una de las... O sea, es, es como, como si hubiesen hecho un brainstorming gente masoquista, ¿no? Y hubiese dicho, a ver, ¿cómo podemos hacer más difícil el juego? Hostia, pongámosle tiempo. Genial, vale. Eh, que los enemigos sean infinitos llegan respawn si tiras un poco hacia atrás. Eh, porque, claro, eso ya también es debido a la limitación. A la limitación de la net. O sea, te, tenían unos, unos puntos de spawn... ¿No? Y entonces, dependiendo de, a de preocupa, dónde... No, a mí me preocupa que... Ah, el, ah vale, el, ah, sí, el, sí, el, el no, cartel. Sí. El cartel, claro. Bueno, no, más a cosas a ver, sí. fáciles. Sí, no, además sí, es sí. eso que dices, ahora, hostia. A mí me preocupa que había hecho el pago este para que habría tantos moteros. <risa> sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, además también, lo, digamos, eh, qué tipo de moteros o de qué tipo de personas estoy luchando porque explotan cuando las toco. O sea, bueno, cuando las toco, cuando les muyo o con, el, la, con la katana. Bueno, no vamos a poner sangre, entonces, bueno, pues bueno, sí, sí, pues que exploten, ¿no? Es, es más, más, más, más caritativo, más. Sí. No, además, también lo que me gusta es el hecho de, de, de que, pues, de un, de un farolillo que hay por toda la ciudad, que te salga de todo, hasta pollos fritos, o sea, que dices, no está mal, ¿no? Ya, ya me he preocupado, comerlo de la basura y me claro. de comértelo de un farol. Exacto, pero bueno, qué más, qué más da. Además, el, el. Es que el juego no perdona, es lo que me encanta, que. que... Tiene la jugabilidad muy ajustada ¿No? O sea, te, realmente... Muy ajustada de arriba, quieres decir eh, No, no, no, a, ajustada me refiero de, de, de, de bien hecho ¿No? De que, de que sí, que... No... Bueno, más, más que de bien hecho Que sí, que está bien hecho, está todo bien, bien calculado Es el hecho de que No va a bulto, como hacen muchos juegos Hoy en día, de es, Tú saltas hacia allí y mientras caigas Dentro de esta área, ya estará bien Ya oh, se te encauzará Y caerás bien encima de plataforma, lo que sea. Aquí no, no, no, es o vas al pixel o te vas a la mierda. Fin, ¿vale? Y si no te gusta, morirás por el tiempo porque te habrán matado cuatro veces unos moteros o unos dragones o unos perros que, que, que aparecen de la nada. O sea, es como, por ejemplo, ahora uno y muero. o oh. Que además, esto ya es como el, el, el, el siguiente paso en el mundo del videojuego. O sea, tiempo. el hecho de, el hecho de que que lleva ma lleva marca paso si se le acaba la. Es ¿Qué? ¿Qué le pasa al pavo? Ya. Y. <risa> da gracia. Que hay barra de vida en vez de tener dos no, no. toques. Exacto. O sea, dos. O, sea, o un toque. Do dos es para los. para los. Pues <risa> en pues modo, modo fácil. <risa> ah, o sea que vamos, vamos a pasar a la cosa en Goblins ahora, ¿no? Exacto, <risa> no. en el que tienes dos, dos hostias. Me cago, me cago en la red. Hostia. Y también, ¿por qué ese interés de matar a esos dos? ¿Qué te han hecho esos dos moteros? No, oro, no yo, si quiero. yo quiero el farolillo ¿Quiere el farolillo? Si te tienes que llevar ahora, por delante a... Ahora, ya está. Bueno, y si sí, de paso tengo que matar ¿Y dónde no ha ido el otro? ¿Se ha metido por la ventana? Sí, sí. sí, Me ha visto, me ha visto y ha dicho, este pavo nos está matando. Que además a todo esto, la, la dificultad añadida es el... Es la cabeza de, de Ape. Que se pone por <ríe> el sí, medio. Sí. Se pone por en el medio y es... ¡Oh, hostia! El sí, sí, el juego es... Además, se molaba por las... También las técnicas ninja, ¿no? Que tenía ahí, tenías el inventario para hacer los conjuros, lanzar las estrellitas. O sea, y esto con dos botones, o sea... Estaba, estaba muy bien, está muy bien. La, la, las melodías también estaban muy guapas. Sí, sí. De hecho, habían algunas melodías que tenían... Que, que yo he conocido gente... Oye, ¿qué pasa, loco? A ver, no, hostia. puta? Pero qué fácil es el juego. ¡Qué, <risa> qué fácil es ese juego! <risa> ¿Estás muerto amigo? Bueno, si no puedo hacer todas las cosas, entonces... no, no, no es Javi, ¿no? Pero, sí, pues recordaros es. que... Claro, todos estos juegos eran muy difíciles pasarlos no, antes o de, o de pequeño teníamos otra habilidad, no lo sé eh, Recordar que en la eh, Classic Mini, en la NES Mini Podéis guardar en cualquier momento sí, Por lo a, tanto, a, esto dará pie a poder acabarnos por fin A uno de los juegos sí. que, bueno, a, que teníamos Aquí precedente. lo que tendrías que hacer sería... Con, Tendría que haber un teclado mejor, o sea, conectado, e ir salvando del rollo de... ¡Oh, he, co he conseguido <risa> desplazarme 10 metros y no me ha matado nada o no me he caído, caído yo! ¡Hola! Te has subido encima del poste. No, has hecho algo muy difícil. <risa> <risa> Pero además para saltar más alto había como un, una forma, no sé. Pues es eso, que, que, el, que el juego es súper chungo de la hostia. Y que, y que, bueno, se entró a la, las bases para lo que era dificultad desmesurada Y, y que en, en los siguientes juegos, cuando por ejemplo salió para Xbox la, la, la clásica eh, Es que era uno de los hack and slash más difíciles no, primero eh... a la derecha, primero a la derecha, luego cartel Ah, primero a la derecha, sí, creo que sí Bueno ahora vale, Bueno, mira, <risa> va valido Pues en el Con, el, con, moribundo. con la versión de, de, de Xbox pues yo Flipé, porque claro Yo a este, este ya no lo recordaba Y yo me, me puse a jugar al, al, al Ninja Gaiden no En Xbox cuando, eh, La primera de Xbox Sí, sí, con la clásica, con la primera Y, y, y fue, fue muy impactante porque O sea, a ver, no es que yo Vaya aquí de pro, pero dices No, no soy un banco, o sea Juego los juegos y aunque sea de primera... Con la primera toma de contacto, pues... No sé, ves que... Y con este fue de... Ponerme a jugar... Y ponerme a jugar además motivado, o sea, en plan de... No, sí, sí, o sea... Me lo voy a petar a todos, esto es genial, o como mola... Y te haces el mini tutorial que hay al principio... no Y dices... Fua, fua, fua, y mira, puedes ir por las paredes, por no sé qué, tal, igual... Oh, genial... No, o sea... Continué tres veces... En la primera pantalla... En la primera pantalla... <risa> y el normal, la... ¿no? Sí, sí. Pero bueno, no es que... Además, aparte de eso, ¿no? Que vi que los niveles de dificultad era normal, difícil, muy difícil. Y dije, ah, no es fácil. No, no. Pero es que el normal, normal, mis huevos. Son normales. <risa> o sea, ¿dónde vas con esa dificultad? Quizás no lo introdujeron hasta la versión de Play 3, porque es la, la que aprovechó del Ninja Gaiden original. Eh... El Ninja sí Sí. Sí, sí. Eh. Eh, además, el extra de que cuando te mataban unas cuantas veces te decía... Eh, ¿Seguro que no quieres que dejemos esto en fácil? Porque eres un paquete, básicamente <risa> <risa> No quiero, normal sí, sí. Es increíble Niña Gaiden, ya sabes Si queréis cargaros un poquito <risa> <risa> Jaime Dígame. Estás viendo las imágenes, ¿no? Sí, claro Te, Creo, creo que este rápido. era tu juego ¿Es posible? Sí, es, eh, efectivamente, es el Galaga entonces, eh, bueno, lo tenía muy, muy difícil porque hay varios títulos como Gradius. Exacto. Y la también, pero bueno, no quiero no quiero caer en lo de siempre. Y bueno, también a mí Gálaga me parece realmente una pieza angular en lo que es la historia de los shooting apps y el comienzo de, de algo muy grande, de un género que todavía hoy en día sigue bastante vivo. Y por eso elegí Gálaga, porque para mí, aparte de, de ser un maravilloso el videojuego, también me trae, bueno, me. Recuerdos muy, muy, muy agradables. ¿no? Puedo decir que eh, mi amor por Galaga comenzó con Galaxian, eh, su primo hermano. ¿no? Ahí en el 79 yo me acuerdo de haber jugado unas fiestas a la recreativa y me quedé grabado a fuego pues, ese momento. Eh, con el tiempo bueno, me compré la MSX y llegó a mis manos un, un cartucho. Ese cartucho fue el Galaga, de este sistema que realmente es una conversión brutal, ¿no? Para ser un ordenador de 8 bits nunca podemos perder la perspectiva de que hablamos de máquinas de 8 bits muy limitadas pues eh, un msx 1 eh, más concretamente, pues la verdad es que la esencia de la recreativa, la velocidad lo que es el diseño de los gráficos menos colorido, por supuesto pero eh, yo invito a todo el mundo a que le eche una partida porque realmente va a sorprender eh, la fidelidad con respecto a, a la máquina, que por cierto no sé si sabéis lo de que aparecían los logos de NANCOM T Esa T pertenecía, pues, a los programas que realizaban para el ámbito doméstico, ¿no? Es una pequeña curiosidad que muchas veces la gente se pregunta por qué aparece el logo de NANCOM pues, eh, adornado con una T al final. Sí. Pues esa es la razón. Y, y bueno, eh, posteriormente, bueno, tuve la posibilidad de... de, de a ver, yo no soy muy tan entendido en Inés ni en no, no, pero bueno, tengo hecho mis pinitos ¿no? de, de investigación retrojueguil y tengo que decir que realmente me quedé maravillado con la conversión que se hizo para, para esta consola, porque realmente para mí es casi un pixel perfecto, ¿no? colorido, en, en bueno, pues en jugabilidad, en tener todas las características de la recreativa y sin duda es la mejor conversión de, de 8 bits, de todas, ¿no? Consolas y microordenadores. Yo a veces tengo un defecto. Cuando hablo de 8 bits, la gente a veces me pega en el canal porque me dice, es que tal juego para tal consola de 8 bits. Claro, pero claro, yo cuando hablo de 8 bits siempre me, me refiero a los cuatro micros de, de la época. Y tengo, yo ahora estoy aprendiendo también pues un poco a matizar pues, el, el significado de esa palabra, también, pues, incluyendo a las consolas. Y realmente eh, mirando ya, repasándolo para este programa APE, me di cuenta pensando, ¿no? Porque de vez en cuando pienso, pues eh, eh, la evolución tan tremenda que los Uten apps desde los comienzos, que son estos juegos tan sencillos, ¿no? Que, que incluían tanta jugabilidad, a los límites que se llegó a desarrollar, ya bueno, a, a implementar este género, ¿no? Llegando a límites tan brutales como, como este, ¿no? Es el Blazing Star de, de Neo Geo, ¿no? Entonces... Te das un poco eh, cuenta de la per perspectiva del tiempo desde estos juegos tan sencillos a estas animaladas eh, gráficas y sonoras y, y jugaridad, etc. Y te das cuenta pues de que el género realmente, lo grande que fue el género de los super apps en la historia de los videojuegos. Entonces, bueno, yo creo que es una razón también pues eh, importante tenerla en cuenta y también que, que respecto al Galaxian, que el Galaga incluye unas características que todavía lo hacen más dinámico, ¿no? Como por ejemplo, pues poder conseguir un Power Up, por ejemplo, la nave que te acompaña después de ser, eh, bueno, raptada por el Galaga Boss, eh, la fase de, de, de bonus, eh, que, bueno, que la acción bastante más dinámica, que, que, repito, que el Galaxia. ¿no? Entonces, por esta hay muchísimas más eh, cualidades que tiene este videojuego, pues realmente para mí es un juego pues que me, me gusta muchísimo, ¿no? ¿Estáis ahí? Sí, sí, sí, sí, no, sí no, no. Te estamos escuchando. Vale, vale. Bueno, y esas son las razones, ¿no? Pues más principales de por qué elegí Galaga, que, repito, es maravilloso. ¿Habéis echado moneditas a este? No, sí. había jugado mucho a la... Yo le moneditas al, al pac pero... ¡Víctor! Pero... Perdona, perdona, bueno, Jaime. Sí. sí, pero bueno, eh, aparte del videojuego, quiero remarcar que, gracias a esto, de... a elegir este juego, me... me pensé y vino a mi mente pues lo que ha evolucionado ¿no? eso lo quiero remarcar, no sé si entendéis lo que quiero decir sí, sí. que es, fue una, una, es un pensamiento que realmente si te pones a pensarlo fríamente te das cuenta de lo maravilloso que son los videojuegos uh -huh. y la evolución que tuvieron ¿no? desde esos comienzos hasta ahora y lo quiero remarcar eh, sí, sí. ahora, vamos sí, no, yo este juego me hizo gracia porque o sea en su día jugué pero es otro de los tantos juegos que había olvidado y lo volví a revivir con no sé si fue el Rich Racer 1 que, que lo incorporaba como carga O el Rich Racer Revolution Sí, que era, que era hasta novedoso Que en la pantalla de carga tenía sí, sí. El, el juego Sí, sí, y además Si te pasabas la pantalla, era una única pantalla no Mientras estaba cargando, como se ve que tenía que cargar Mucho y tal, al principio Pues te metían en el, sí. el jovencito Solo una pantalla para que te distrayeras Y había el secreto De que si conseguías Matar toda la oleada Antes de que acabara, porque además tenías un tiempo, ¿no? Si conseguías a eliminar a todos los enemigos, desbloqueabas un, un, un más coches secretos que habían bloqueado. Yo los recuerdo. Yo sí tengo que... De... Sí, dime. Yo sí tengo que definir este juego, lo definiré alguna palabra vibrante, ¿no? Creo que lo define sí. perfectamente. Sí. ¿Víctor? Eh... Adelante. No lo voy a evitar, es el adiós. <risa> muy mal, muy mal, pobre Jaime se lo, se lo ha dejado ahí te lo pillas alto. Sabía que Víctor iba a elegir ese y se lo dejé cortésmente a... Muchísimas gracias. <risa> qué decir, o sea... <risa> Konami en época dorada, sí, sí. fabuloso... Sí, yo qué sé... Que es el Master 2. Es una maravilla, sí. <risa> me encanta. Uno de mis favoritos de MSX, pero pasa que yo me vicié mucho al que aquí llamaron Démesis 3. Sí. Pues cuál, cuál, cuál? No me ¿Cuál, me ¿Cuál, cuál, cuál? <risa> al Démesis no. 3. Al no, no sé El Leaf no Destruction. Es. Que era, creo que era el Démesis 2 y medio, el Radius 2 y medio, algo así, para MSX. ¿El Démesis 3 lo has jugado? Jaime Aquí lo no Estoy... siento, siento irónico. El MS3 de MSX, sí, creo sí. que lo jugué unos cuantos años. <risa> Me encanta, o sea, el, en esa época el Retype quizá era el que marcaba muchas veces la pauta, pero, ah, no, no, no. pero pero es que los diseños, cómo se movían los enemigos, las músicas, es que no sé, es muy guapo. Y hoy en día lo sigues jugando. Sí, los gráficos son viejetes, pero lo sigues jugando y es suave, es jugable, es una maravilla, es una maravilla. Está muy bien hecho. Está El muy bien. El reflejo me está matando. El reflejo en mi cabeza. ¿no? No. No. Es para que justo ahí. No. Y por eso, supuesto eso sí. es difícil. Por supuesto es difícil. También lo tuviste en Game Boy, que nos lo enseñaste en uno de los podcasts. Mm -hmm. Tengo los dos de Game Boy. Mm -hmm niel 2. Soy muy viciado también de, de la saga de la Y sus sagas como la de Parodius la María sí Sí, sí, <risa> bueno, sí. Es, el Salamate lo tengo para la mira. Para los que nos ven desde Twitch, comentarnos cuál es vuestro juego favorito del muy paquete bien. de 30 juegos que incluye la NES Mini. Ah, no veo nada. <risa> vale, vale. No, sí. no, no, no, no, es por mí. <risa> No es por ti, es por la ventana que sí, da justo sí, el reflejo sí. en la... Sí, sí, sí. sí así. Pues ya que estamos hablando de Gradius, os tengo que decir una curiosidad que... Bueno, la escena de MSX pues está bastante activa y no os lo perdáis, acaban de hacer la remaster... Bueno, acaban de incluir las voces digitalizadas del arcade en, en Nemesis, creo que era Atrés y Salamander, de MSX. Bueno. Y, y el resultado es brutal. Yo tengo en mi canal colgado, el voice set. Y es una auténtica pasada. Como mola <risa> Sí, sí. Hombre, escuchar un MSX con los voces digitalizados de la, de la recreativa es bueno. <risa> Sí. Bueno, ¿y hay alguno más? Ya es todavía tema abierto. ¿Podéis... Sí, bueno, a ver, a mí, ¿alguno más yo, que resaltar? O sea, a mí el Metroid lo que, me, me, lo que me, me impactó mucho fue porque era como O sea, el Zelda y el, y el Metroid también me impactaron por encima del resto. Porque al igual que, o sea, me pasó lo mismo que con el Mario, Super Mario Bros 3, que yo estaba acostumbrado a pues a una longitud de juegos y una complejidad y sí. veías estos juegos y decías pero ¿cómo narices cabe esto en esta consola? ¿Cómo puede durar tanto? ¿Cómo puede ser tan...? Tú necesitas tener los niveles cortaditos, esto es un nivel, aquí acaba, claro, y, pero y luego está el 2, luego está el 3, luego está el 4. Claro, y sobre todo la, la exploración del Zelda y del, y del Metroid, que además el Metroid y el Castlevania generaron el género Metroidvania, ¿no? Que es ese género de plataformas con exploración, con retroexploración, porque lo que te hacen es que explores, que vayas investigando y que una vez consigas una nueva habilidad, te acuerdes de que un elemento que a lo mejor no te lo puedes cargar. Sí, sí, no, y que incluso experimentes, porque hay veces que se puede ver bien claro de oh, entro en una pantalla y oh, la temperatura es muy alta, me baja la vida, Vale. Cuando encuentre una que vea una armadura nueva o algo así, y iré para aquí. Pero no, hay veces que habían cosas como, yo que sé, como en el Super Metroid, que, eh, que te encontrabas a lo mejor que pasabas por un, por un lugar que era como... Un tubo de, el tubo de cristal. el tubo de cristal y cuando conseguías <risas> la superbomba le dabas y petabas. Entonces te podías meter ahí y explorabas más, ¿no? Y era como, claro, eso ya no es tan obvio. Y aquí, pues claro, para aquella época, el hecho de conseguir varios disparos y que los disparos además... Tuvieran efectos sobre los enemigos que se salían un poco, ¿no? Oh, los congelo y me puedo poner encima. No, no, o sea, Y la historia en sí también está bien, está muy bien. Que... No, no desveles nada de... Sí, spoilers. Spoiler, ¿Samos? Spoiler, spoiler, spoiler. No, pe no pero, pero que me hizo gracia porque hace poco me vi un vídeo en el que te hablaban de... Te hablaban de, de, de toda la historia que hay detrás, pero desde un punto de vista que yo me quedé así como de... Hostia, ahora hay cosas que me casan y Pero esto es una paranoia, o sea, respecto a, bueno, a uno... Pásate uno... luego el link, que lo pongamos en, en YouTube, ya sí. cuando esté editado. Sí, y, sí, y, y habla y... de, bueno, o sea, te, pero habla, es, es... Claro, para quien no haya jugado a ninguno de los Metroid no es recomendable porque te hace el omega spoiler de tu vida, no hace falta que te juegues a ninguno, ¿vale? Pero es, es, es sobre varios enemigos que salen y cómo están relacionados entre ellos y con el protagonista... <risa> La protagonista, porque, bueno, claro, es un spoiler, pero bueno. Y eso. Chan, ¿Quieres comentar algún otro? Yo quisiera decir que, aunque no son muy conocidos, quizá, o no son... Bueno, si son clásicos porque están aquí, si no, no estarían, pero... El Balloon Fight, el ice Climber y el... no sé cómo se pronuncia, Exiteba Ico. Sí. ¿Sí? Sí, sí. También me flipaban mucho, pero muchísimo sí, con el, con el... Eh, Eran muy divertidos sí, no, o sea, el... sí, Y además es curioso porque no me gustan los juegos de Bueno, ni de motos, ni de coches, ni nada de esto Pero Nintendo tenían dos Este y otro de coches, que no recuerdo el nombre que me viciaba muchísimo Y es que tenía la consola bueno, En mi casa no había presupuesto para comprar la Nintendo Pero tenía una copia Que tenía 40 juegos incluidos y entonces, bueno, el Ballon Fight, el Ice Cream Bear y el Bike estaban y también estaba este de coches, pero es que no recuerdo el nombre. Sí, sí. Yo, yo recuerdo, creo que el Cheese HQ salió, ¿no? El, sí. sí. Eh, y ese me gustaba. El, el hecho de, de tener que perseguir a, a, los, a los... O sea, eras como un policía y tenías que perseguir a los... A, a, a, como una especie de malotes que van en coche. Y entonces, pues, con el, con el coche, cuando llegabas al... Al, al vehículo enemigo le tenías que ir dando por detrás hasta que le gastabas la barra de energía y, y y entonces lo detenías. Me sorprendió no la dinámica de decir, tienes que esquivar todos los coches menos este, este empótrate contra él continuamente hasta que se pare. O sea, eso estaba guay. Estaba guay. El Pac-Man de Ness tiene una cosa graciosa que saca de quicio a los jugadores del pac y es que lo programaron de nuevo. Y la, IA es, la IA es distinta y los fantasmas no se comportan como se comportan normalmente, van a su puñetera bola. Sí, sí. Y es una cosa divertida que tiene el juego que... que, un, que jugador, un jugador pro de Pac-Man lo copia, no, no quiere verlo. Sí, sí, sí. como esto no me lo pongas porque no sé cómo jugarlo. Darkotaku nos comenta de que hay un manga uh -huh. donde nos explica pues, cuando Samus era, pequeño, era pequeña. Perdón. Uh -huh. <ríe> y que bueno, que aporta bastante también a... De, de, de historia, ¿no? Inicial. Sí. No, no lo sabía que... Sí, hay, hay, hay, Yo hasta donde sea hay un, hay un manga eh, original, o sea, oficial, quiero decir. Un manga oficial que además es ups, canon. Ups, ups, o sea, ups, que, ups, que, ups, que ups, realmente... ¡Vaya sándwich tan pegado! <risa> <risa> ¡Me queda poquito! Pues, pues y te explica... Te explica eh, Lore realmente... O sea, lo que es guión necesario para entender varias cosas y demás te abre los ojos en algunos aspectos. O sea, y, es, y es muy... Es muy ah, el un, un universo, es. vamos hay sí, mucho Sí, sí, sí, Sí, no, además, lo bueno es que al menos lo que lo que ocurre es que el manga te complementa a los juegos. Sí, sí. Te complementa juego. de verdad a los juegos. No sí. es como otros mangas que se han hecho de Street de lo que sea. Es una historia paralela. ¿no? Que paralela o inventado es un guatif, es un... No, no. Este, este te, te ayudaba ahí, a comprender... Es del... Del, proyecto transmedia, transmedia ¿sí? sí. Sí, Uno bien oh, hecho. No, me han cazado, me han cazado. Sí. Tenéis algún otro juego más? Los odio. Los juegos. Queréis comentar <risa> alguno, destacar alguno. Pues los chicos de Twitch, comentarnos algún juego que os guste de este pack que tiene la mini classic Bueno, pues entonces pasamos de tema. ¿Qué, qué, qué, qué, Javi, qué, te qué, tienes ¿tien? que montar un canal de Twitch, ¿eh? Un canal de <ríe> ah, gameplays. <ríe> jugar al Pac-Man, sí. <ríe> de, ¿Del Pac-Man? Pues igual no, no, no, let's play, triunfaría, ¿no? no lo sé. Un long, long play. Mira, mira, mira si sí triunfa que nos, nos ha duplicado las visitas ahora mismo jugando al pac -Man. ¿Qué me dices? Venga, Javi, ponte en marcha. <ríe> ah, Jaime le ha parado el la Skype. Va a otra. <ríe> bueno, aprovecho para decir que ahora hay un poquito más de gente. De una cosita. Vamos a sortear, porque en el canal de YouTube hemos llegado ya a 100 suscriptores. Ole. Estamos empezando, pero bueno, ya es una ilusión llegar a los 100. Y vamos a sortear dos cartuchos de Famicom. De Famicom. Espero que tengáis alguna por ahí. Se supone que si nos veis porque sois retrojugadores. El juego va a ser un poco en acuerdo al que gane. Es decir, intentaremos buscar alguno de nuestra colección que, que le guste. Y para poder participar, lo único que tenéis que hacer es mandar una foto... De vuestro rincón o friki room o de lo que queráis, pero tiene que ser relación friki, relacionado con el mundo friki. O un vídeo de al menos de máximo eh, de, de máximo dos minutos, ¿vale? De lo que queráis, pero tema friki. Nos podéis eh, enseñar vuestra colección, vuestro juego, vuestras consolas, lo que queréis. Lo que queráis. Y soltaremos estos dos cartuchos. ¿De acuerdo? ¿Parece bien? Nosotros no podemos participar, eh. <risa> Ah, vale, oh. tú, tú, tú puedes participar Porque yo no soy oficialmente el este. Exacto <risa> exacto El hecho de estar aquí ya te excluye madre Bueno, mío, bueno madre, ya, madre lo, lo meditaremos lo meditaremos Y que no penséis Lo de siempre de, bueno, yo voy a participar Porque no me va a tocar Que estamos empezando, que nos ven cuatro gatos O sea, ahora es el momento De, de tener la oportunidad que Ahora me ha, me ha venido a la cabeza Eh de comentar de que hace poco vi un vídeo que decía 15 glitches que pasaron que se incluyeron como como parte del juego en, en videojuegos antiguos y tal y uno de ellos se ve que era el el bloque de de multimonedas de, de, de del mario se ve que no tenía que hacer eso <risas> que tenía que Tenía que o dar monedas o dar una vida O no sé cómo iba el rollo Y, el, y, y fue una paranoia De que, hostia, es que mira, pum, pum, pum Le das varias veces y da, da monedas Hostia, pues, A, anda, pues anda, mola es que tú tú. <risas> dejaros, Pues déjalo, ¿sabes? Sí, pues. Sí, sí, sí, sí O bueno, el Konami Code, en realidad El Konami Code, o sea, no es que sea un glitch Es que era un, o sea, es era para sí. ello, para el testeo correcto, para sí, o sea, si eres programador lo que a veces te ocurre es de que eres bueno programando, no tienes por qué ser bueno jugando y claro, tú puedes decir, vale, o sea, voy introduciendo esto, voy programando lo otro y tal, voy a testearlo pero claro, eres un poco parquete o lo que sea, hostia, es que empiezo y me revientan enseguida y yo lo que quiero es probar si más adelante ocurre lo que tiene que ocurrir, pues sale Tirabas de, te, te hacías tú mismo un código o algo, lo que tú quisieras y, y pues claro, Pasa también, por ejemplo, los famosos niveles del Sonic, que también tienen uno de estos que entraba en un modo de construcción que podían meter sí, elementos. ¿no? Sí, ¿no? sí, el modo de book. El modo de book, que la gente era como, es un truco sí. para. No, es el modo de book que tenían para, poder, para probar claro. cosas en es los cierto, niveles. Sí, me acuerdo que yo de estar editando sí, algo y poner cositas. Sí, sí, ¿no? sí, no, y, y, sí, sí no, y además incluso para, para hacer pruebas rápidas. Yo recuerdo también que en el 2. Tenías un, pues si hacías el truco, te podías transformar en Supersonic, o sea, ¿Ya petabas un monitor y un monitor, pues bueno, hostia, claro, si ya no tienes que pillar todas las esmeraldas, ¿sabes? sí, sí. <risa> Mr. Kairu nos dice... <risa> ¡Chameco! Se ha conectado amiga. <risa> ¿Qué te he es... visto? ¿Qué te he <risa> visto? Ay, ¿qué bueno, pues vamos a cambiar de tema si no tenéis ningún juego de donde vamos a dejar ahí de fondo, que por, para, como curiosidad, esta animación que aparece aquí es de la Famicom Big System, eh, ¿sabéis que la Famicom Disk es una unidad de, de disquet que se podía poner a la versión japonesa de la Famicom, que la tenemos por aquí. Arriba. Atrás. Ah, vale. Está aquí atrás. Uf. Pues claro, tú encrustabas una especie de cápsula encima que era donde tenía la memoria y al encender la consola, si no habías cargado el disquet todavía parecía una especie de animación no tan compleja, ¿eh? porque lógicamente ahora aquí tienen más recursos, pero era pues, pues una lucha entre Mario y Luigi en cambiar el color de la, de la pantalla. pues Yo voy a aprovechar para, para dejaros, ha sido un placer, ha sido un me, me, lo he pasado, me, me lo he pasado bien, me lo he pasado bien. Me eso me se trata, bien. de pasarlo bien. No, no, había, no, había, no había probado la, la Desminis Mini desde la Barcelona New World. Y todavía no la tengo, he dejado, no la reservé a nadie. Mira, cuando se acabe todo el jaleo y ir a estos huevos es normal, <risa> después, después de fiestas y todo, ya me la, me la pillaré porque me la compraré seguro. Pero mira, ha una buena oportunidad para juguetear un poco de ella. Ah, no quiero, que te no, vayas! No se me había olvidado. No se sin me había que olvidado. que me firme es el libro. Para los que se incorporan ahora, Javi Gutiérrez es el autor de este libro. Nautic Dogs, una aventura hacia el éxito, Uy, perdona, te estoy tapando, pues puedes nada, no pasa nada, no pasa nada pues. no te... <risa> que está muy bien, y uh, lo digo porque ahora hay más gente conectada, pues bueno, que empieza desde cero, o sea, tema retro aquí también hay, ¿vale? Y que lo podéis, eh, Latinoamérica, ¿qué? Se puede muy comprar... Ruta. Eh, imagino que está todo editado aquí Pero en Amazon supongo que a lo mejor podéis pedir Que os lo enviara, porque en Amazon está Pero claro, está en Amazon España vale, Pues para los pocos seguidores que tenemos En México y en Argentina <risa> Lo puedes por lo menos intentar por lo buscar intentar localizar. Uh -huh. Pues adelante, me lo vas a firmar ¿no? Te lo voy a firmar, por supuesto <risa> Y vamos a hablar de Bueno, ¿quién ha estado en la Barcelona Green World? O en la Retro Barcelona Sabéis que estaban... Se hacían en conjunto, ambas sí. ¿Quién ha estado? Yo la retro ¿no? La retro ¿Susa? ¿Tú también, verdad? Sí, sí, sí y... Hay vídeos a traición de eso <risa> bueno, con, quedó... cariño, con cariño Ahí quedó tu, tu frase <risa> que, que todo el mundo la entiende No se te escucha la voz Pero todo el mundo sabe leerte los labios ¿Eh? <risa> Ah, claro, claro. Porque me han preguntado, me han preguntado. ¿Cómo, cómo, cómo? Que me han llegado a preguntar. Oye, ¿y la de no jodas es Susa. Correcto. A quien preguntó. Oh, ya lo tenemos ya firmado. Vale, bueno. ¿Eh? Gracias por leer mi libro y felicidades por este paso de la Freaky Room. Muchas gracias, Javi, por acompañarnos. Ha gracias sido a vosotros por haber bueno, invitado. De, de domingo fantástica. Eh, estás invitado cuando quieras. Pues ya, cuando te hacer... apetezca, no, aunque ya sabemos el... que estás el... muy liado no, no. con, con tu otro sector profesional. Bueno, pero algún dominguito pues, os te iré a echar por un rato y me lo deis a mí también. Porque a ver si os veo... La verdad, no había visto hasta ahora el... la friki room, pero le echaré un ojo a los programas anteriores. A ver qué, qué tal. Me ha gusta, me ha gustado. Me ha gustado. <risa> me ha gustado. Bueno, como sabéis, él tiene ya experiencia en la radio y en los podcasts. ¿Dónde, dónde has participado? Ah, comenta todos los sitios donde has estado metido. Metido, metido, ya os decía antes que era lo que era Blade. Blade. Eh, ahora estoy actualmente en Bandal Radio colaborando también, hablando de cositas indies. Y esta temporada, aunque ya había participado en algunos programas, estoy también en giro Pues ahí podéis escuchar a Javi Gutiérrez. Y a nosotros, ya sabéis que siempre, pues en el canal de YouTube, buscar por Freaky Room. Eh, también en Twitch, como estáis viendo ahora, y en Facebook y, y Twitter. Jaime, <risa> ah, no Jaime, algo, que te eh, hemos eh, perdido. Ahora te conecto, no <risa> te Pues Javi, no te quiero detener <risa> <volver a> <risa> más. <risa> <risa> Muchas gracias. Vale, y cuando cuando quieras, un, te puedes pasar un por ahí. Nos vemos en otra. Muy bien. Gracias. Si necesitas ahora. algo. Creo que no. Sabes cómo llegar al metro, ¿verdad? Sí, hombre, he venido unas cuantas veces. ¿verdad? Vamos a dejar aquí el libro. Si queréis estar algún vistazo. Y vamos a cambiar de tema. Perfecto. Perfecto. Es bonito, ¿no? ¿no? Qué bonito. Me gustaría decir algo respecto al libro antes de cambiar de tema. Por supuesto, adelante, Susa. Eh, me alegra mucho haber visto a a Javier y haber visto la entrevista y verlo hablar y todo esto también con el rollo retro porque yo pensaba que este libro era aprovechar el tirón de la Uncharted 4 y cualquier cosa para vender ¿no? con la portada aquí de Nauti 2 y pues realmente Muy veo bien. que no, que está hecho desde el cariño de alguien que entiende mucho, Exacto. que ha demostrado que entiende muchísimo y que vale mucho la pena entonces bueno, me ha cambiado la visión y probablemente a partir de ahora lo recomiende y por supuesto lo compre me encanta. <risa> Me gusta. <risa> Me gusta. Like. Es, es que es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Mi impresión cuando abrí el libro. Claro, dije, guau. Este, el mm. tema es que realmente para promocionarlo está muy bien porque la, a la gente que no lo conoce tiene que reconocerlo y decir, ¡ah! Oh, ¡ostras! ¡Que son los chicos de, de un Art! Pero una vez lo abras, nos un montón de, de contenido. Charneco te saluda. ¡Hombre! <risa> ¡Aquí estoy! mientras intento despejarme en el todo. <risa> <risa> Mala noche. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias, gracias a, ti, a ti, Javi. Mucho, un gustazo, un gustazo. <risa> Acompáñale, por favor, que no puedo salir de aquí, que estoy rodeado. Perdón, discúlpame, Javi. ¡Chao! ¡Hasta luego!